Esto es Sentí Vendimia. ¿Cómo le va? Hola, Gisela Campos. Muy bien, feliz acá en este feriadito donde seguramente en casa por allí muchos están más tranquilos, más sí. relajados, ¿no? Está bueno, quizás a esta hora ya están volviendo de alguna actividad, no lo sé. Y hay gente que se pudo haber tomado fin de semana largo. Claro. ¿Hiciste algún Viernes, festejo de carnaval? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. a una cosa, pero iba a quedar muy por la duda no ya digo Ya sé nada. qué iba a decir. Festejaste, tiraste bomb la, no la, la bombucha. No bombucha, se, usa más. se, Ay, las como... ah, se usan más. La bombitas no se usan más. Ay, qué antiguo. ¿Es orante? No, ¿Y claro. con qué se mojan los chicos ahora? No, no, ya no te mojan. Ah, no se mojan. Ya no te mojan. Ah, los no. aerosoles. La ah, serpentina, la espuma, la espuma eso, las espumas La serpentina, claro, papel picado. Claro, carnaval. Pero Ay, la poneme amor fugaz de no destino San Javier, por favor, con carnaval. Ay, bueno. Me paso el chivo. No. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la canción? Amor fugaz. Me hace reír, me hace llorar. Chicos, sí. se sabe la letra. Bueno, si no me la haces, No lo puedo. Que te echan de la casa. No, y no, y hay una parte del show que dice Carnaval y empiezan con los aerosoles. Ah, no, me encanta no bueno, importa Vamos sí. después Búscame la Dari, por favor que son ¿O quién está el Dari? No. Ahí está, ahí está no. Mira, ahí está la canción Ahí está la canción Está Adrián a Está la. Adri, sí. Adri... Ah, menos mal ¿Cuánto se tomó vacaciones? ¿Dos meses? Y más, creo Más o menos El que puede, puede <risa> Bueno, vamos a conocer a las reinas Seguimos conociéndolas Y nos vamos Nos vamos a quedar acá En de Las caseras ¿Sí? ¿La quieren conocer? Sí Vamos Soy Ailin Mazorga, reina de las Feras. <música> Tengo 21 años y estoy cursando la carrera de psicología, estoy en cuarto año. Eh, también trabajo y bueno, aparte entreno y hago algunas otras cosas. Bueno, elegí psicología porque me apasiona. Siempre fue como una idea esto de ayudar a la gente, de poder escuchar, de poder dar una opinión, tal vez de dar una herramienta. Bueno, ya que estoy dentro de la carrera es como poder dar una herramienta a la otra persona que no está pudiendo resolver algo, eh, básicamente. Y el trabajo estaba en un local de indumentario Me encanta la ropa, me encanta vestirme. Eh, por ahí, bueno, con diferentes estilos, depende de la situación, pero sí, me encanta. Y también poder ayudar a las personas a decir, bueno, esto te queda bien, o ver feliz a, a una clienta cuando se va con algo que le gusta, Eso, Todo esto de, de vendimia siempre me gustó, desde pequeñita, mi abuela nos llevaba a Carrusel, a Vía Blanca, yo veía a las reinas y decía, qué hermosas, qué lindo el lugar que tienen ahí. Eh, después cuando fui creciendo me di cuenta que bueno, no era solo la corona, el vestido y el carro, sino que tiene un montón más atrás. Es esto de poder representar a la gente que le gusta vendimia y, y el lugar que tiene la mujer en todo esto. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas y todo lo que quiero aprender, lo que sigo aprendiendo es como para poder aportar, para poder dejar una huella en algo. En realidad, eh, todo esto de los animales siempre, toda mi vida desde chiquitita era poder ayudar. Mi mamá trabaja en, bueno, es directora de un jardín, es una zona urbana marginal, entonces los animales siempre es como lo que queda como un poquito más abandonado. Entonces de chiquita era traerme animales a mi casa, poder, así, era rescatarlos, cuidarlos, encontrarles un hogar. Y bueno, después de todo esto también, se como que seguir conociendo, me doy a ser vegetariana. Hace ese años soy vegetariana, entonces es como una ayuda, viste, en general de poder aportar a, a los animales que no tienen voz y que por ahí mucha gente da la espalda, digamos. Por suerte, bueno, ahora en, en, en mi departamento hay mucha ayuda con esto. Eh, como te decía, el móvil veterinario, ahora lo del hospital, eh, hay un montón de protectoras, entonces como que... es un movimiento que cada vez se va siendo más grande, que se concientiza más a la gente sobre esto. Eh, por ahí, desde, viste desde chiquititos, ir a, ayudando, eh, enseñando bueno, a, a rescatar, a cuidar al animal, si sea tu mascota o sea el de afuera. Yo creo que, que en realidad, bueno, todo esto de, del tema que como mujer como objeto, no es así para nada. Es un espacio que, que, ha, estado en, bueno, que ha estado para nosotras desde hace mucho tiempo. Es, es un lugar como de aportar, de poder aportar. Yo creo que es ahí, no, como te decía recién, no tiene que ver con una corona, no tiene que ver con un yo soy. Yo en realidad acá no, no soy la que importa, lo que importa es lo que yo puedo llegar a hacer. Es un lugar más para poder aportar a, a la comunidad. Eh, bueno, justamente eh, mostrándose, ¿no? Mucho más, sí. viendo este sentido hacia el cuidado del animal y todo lo que propone y también quiere para, para bueno, llevar adelante en su departamento o en lo que tenga que hacer. después. Exactamente. Ailén Mayorga, allí la conocimos y hablando de reinas... Oh, ¡Ay, qué placer! A quienes vamos a presentar ahora las conocemos y muy bien. ¡Claro que es sí! Es más, eh, es el único caso histórico de la Fiesta Nacional de la Vendimia que eh, reina y virreina tienen doble mandato Claro, porque siempre, viste, la reina, van, dejan su huella Ya sí. dejan en la historia su nombre, queda allí plasmado Pero ella encima doblemente Porque doble. tocó un contexto totalmente distinto, adverso Que ninguno ni nadie se imaginó Y ellas aquí están siendo doble mandato Como reina y virreina nacional de la vendimia, Mayra taus y María Eugenia Serrani, claro, ¿Cómo están? Bien, ¿Bien? Qué, ¿Qué tema todo esto, no? ¿Qué tema el tema de, de primero, una, una pandemia? Me acuerdo en su momento que hablaba, hablando con Mariana Jury. Sí. Que me dijo, no sabemos qué hacer para el 2021, que no se sabía si, si se hacía o no la fiesta, si no se hacía, si había una elección virtual, si no. Me acuerdo que me comentaba ella y me dicen, ni son tan lindas y tan buenas las dos, me dice. Que la verdad no, no, amorosa, nos Mariana. gustaría. Sí, las, las quiere muchísimo. Sí, y, sí. y decía eso, ¿no? Hasta que finalmente se decidió un mandato más. Sí. Se decidió, nos consultaron también Hubo una charla previa, claro. obviamente Y sí, raro, obviamente que Claro, fue porque si raro. vos decías no sigo Terminaba tu mandato en ese año y vos asumías en el lugar de ella, por ejemplo. No sabemos cómo hubiese sido, pero igual las dos teníamos ganas de seguir, teníamos ganas de tener un año más, aunque sea para aprovechar a hacer algo de lo que no se había podido. Perdón, es que usted ustedes, pasó, claro, les pasó tocó con lo más la, grave. ¿Pasó con una familiar tuya? Pasó, sí, el año del terremoto, pero en realidad el ella eh, no fue lo mismo porque ella era virreina. Claro, y ella no era el lugar, reina, claro, al revés. Y ella asume porque la reina no, no quiso no continuar. Quiso seguir. Sí. Fue sí. el año del terremoto, nos hizo la vendimia. Claro, sí, sí, la entonces, perfectamente. No, les toco. no, porque lo ves asume, no, <risa> no, asume Claro, no. Pero sí porque, ¿te acuerdas cuando salió Mayra, todo hablábamos de esa anécdota? Exacto. Que hablábamos de, de, de ella y, sí, y después la, lo loco, ¿no? De, que de lo mismo, tu nudán no y tu pungato, sí. En la misma la situación de estar dos años. Sí, sí. absolutamente. Bueno, Así. y cómo, cómo lo han vivido, cómo se están despidiendo, cómo, cómo, a ver, dos años con muchas cosas. El primero, bueno, tal vez no con tantas actividades, porque lamentablemente fue el 2020, que fue de, sí, bien digo, ¿no? Yo estoy sí, un medio claro. confundida con los. Con los años 2020, que bueno, no hubo la posibilidad de tantas actividades, pero después bueno, se empezó a reactivar, ¿no? Igualmente hicimos de todo, eh, nos pudimos adaptar como lo hizo todo el mundo sí. a la pandemia, a través de la virtualidad, empezamos a hacer eh, salidas, a tener invitaciones a partir de, a partir de la apertura de, del turismo interno sobre todo, sí. muchas invitaciones a bodegas, a, a través de las redes sociales sociales. Pudimos darle por ahí a la gente esa ayuda de, de mostrarles Mendoza, de uh -huh. que ellos también se sientan anfitriones, enseñándoles algo. Eh, yo trabajé mucho con la Muni de Tupungato, siempre lo digo, porque hicimos muchos programas a través de YouTube, para enseñarle a la gente a degustar, para conocer pequeños bodegueros y grandes empresas también que hacen nuestros vinos y, y los llevan al mundo. Así que la verdad creo que no que no, que no, no quedó nada por hacer. Qué bueno, o sea, qué bueno eso. En sí, tu sí, caso pero mismo. También estuvo muy bueno porque mucha gente confió en nosotras y en nuestra palabra y en nuestro manejo de redes que quizás no éramos, no teníamos experiencia en eso porque no era lo que nosotros hacíamos normalmente. a ah, muchos nos pasó. Pero sí, o sea, muchos emprendedores, mucha gente, no solo de bodegas, sino también de muchos emprendimientos quizás más pequeños sí. que apenas abrió el turismo interno confiaron mucho en nosotras para decir, bueno, eh, con ustedes vamos a intentar llevar un poco de lo que estamos haciendo para que la gente sepa que ya estamos abiertos, sobre todo en el Valle de Uco, que es un lugar tan turístico, muy de tanto en ¿no? el turismo. ¿Sí? Más fuerte que nunca. Muy fuerte. El Valle de Uco es sí, sí. tremendo. Y por suerte está. se se remontó muy bien y hoy en día bueno está todo abierto pero también estamos esperando que pueda venir también el público extranjero que siempre ha movido sí, mucho, mucho mucho el turismo del valle de Uco pero bueno en ese en ese momento haber sido nosotras parte y ayuda de eso que era tan necesario, la verdad que es un orgullo, y fue también reinventarnos y decir, bueno, nosotras como reinas, ¿qué podemos hacer? No íbamos a ir, obviamente, de reinas, pero íbamos como chicas, tu tu pungatina, a decir, bueno, vamos a promocionar lo que es nuestro porque también esto es parte de nuestra provincia. Y un poco el rol, ¿no? Esto cuando siempre se habla del rol de la reina, uh -huh. ¿viste? Bueno, de ir cambiando, de ir avanzando, de ir, viste, la polémica reina, sí, reina, no, digo, ¿por qué sí, no? ¿y por qué no? otro perfil otro quizás. perfil o sea, creo que de nosotros de hecho fue eh, este tema de la pandemia un puntapié uh -huh. para mostrarle a la gente sí. cuál es el rol verdadero de la reina de la vendimia que yo siempre digo somos nada más y nada menos que embajadoras culturales y turísticas de la provincia nosotras lo demostramos nos preparamos estudiamos para ocupar este lugar y más allá de las circunstancias pudimos llevarlo adelante pudimos eh, transmitirle a la gente nuestro cariño por Mendoza trabajando desde lo personal porque ni siquiera o sea el trabajo de redes fue editando con lo que podíamos, con lo que nos salía y bueno, recibiendo invitaciones y sobre todo eso, que mucha gente confió en nosotros para decir, che, vení que te quiero enseñar mi vino este pequeño producto que no es conocido para que vos se lo transmitas a los demás qué bueno eso, y creo que claro. eso es eh, parte de este cambio que nosotras queremos hacer como mujeres, ocupando un lugar tan importante en la provincia de Mendoza. Totalmente. Ocupaste otros roles también, porque por ejemplo dentro del Ministerio de Cultura eh, hiciste locuciones sí, junto también. con, con, con sí. Luis, ¿no? Sí, que, que para mí me también... Pa me parecía una dupla fabulosa, de veras lo Lo divertimos, junto decir, pero sí, además aprendimos? aprendimos. Para mí fue un aprendizaje... Bueno, y... Luis tiene mucha experiencia sí, en el sí. escenario para sí. vos de haber sido Y para un, mí con que maestro, confiaran ¿no? en mí para eso y que le dieran a la reina en su momento el, el, el rol y el lugar de poder hacer la locución de un evento ligado al vino. Creo que, que es muy importante. Así que me sentí muy acompañada por, por el ministerio, por Mariana, por Nora. Creo que, que hay un equipo muy, muy humano de personas trabajando detrás. Así que esperamos que, que quienes ocupen el lugar después de nosotras se tomen con la misma seriedad uh -huh. eh, el rol que nosotras queremos mostrar. Que no pase como la reina de... ¿Qué vas a de, de San Rafael Ay, me da miedo no, no, no, no, no. me agarra como una cosa Sí, a mí también un dolor, un dolor de panza, panza como... la, la, la embajadora de, de la Ah, la galería Que la chica Por Bueno, San no va vale a saber claro. Viste? claro, lo que hay que saber Es bien dónde te querés meter sí, ¿Viste? Claro. Y para qué Con qué claro. fin Si ¿con vos el fin, fin no, de la no, cámara O de, no sé De un poco de show Y pensarlo dos veces Porque la exposición no es, no es tan fácil A veces perder quizás para algunas No le es tan fácil tampoco Por lo que veo Entonces hay que estar atentas y abiertas. Yo creo, mira, justo hablábamos con Mayra antes, que estuvimos ambas, y vos también estuviste, Eugen, en la Vendimia de Maipú. Sí, sí. Estuvieron las dos del discurso que dio Lucía Pozobón, que le mandamos un beso gigante. Sí. ¿Un la beso? reina saliente. Claro, la Lucía. reina sí, sí, sí. saliente, exactamente. Compañera de ustedes. Compañera, sí. amiga claro. mía, muy amiga, la quiero mucho. De hecho, también me mencionó en su discurso, para sí. mí un regalo enorme. Y una mujer con, con, con toda la personalidad, con todo el amor. Por el rol, ella realmente hizo una tarea eh, muy específica, muy linda, un trabajo impresionante en el departamento de Maipú, con muchos proyectos y no solo ella sino las reinas distritales del 2020 sí. Sí. todas tenían proyectos y todas los fueron llevando a Total, cabo durante los dos bueno. años eso y este, bueno, este año que se, algunos se repitió ocurra sí. este municipios que realmente están muy comprometidos con eso y que tienen totalmente toda la corte de reinas un equipo de trabajo y tienen hasta su lugar su espacio uh -huh. y les, da la, les dan la voz para que realmente puedan cumplir también te tienen que dar el eso apoyo Yo, bueno, de hecho vencé... la, perdón la vendimia de Maipú fue todo un homenaje sí, claro. a la mujer y a la, y a la reina uh -huh. y a la figura de la reina y creo que es muy eh, importante y muy valorable por parte del municipio hacerlo así. totalmente yo por ahí cuando escucho en las redes sociales otra vez leí un comentario que decía a ver no me voy a no lo voy a decir porque eh, es compañero pero cuando dicen de que a la vendimia hay que sacarla, digo, pero en qué cabeza cabe que a la vendimia hay que sacarla. Primero, más del tema de la reina, es lo que genera vendimia para una sí. provincia, ¿no? Todo, todo, que no le gusta, todo, que todo. no la mire, que no la sí. sí. Vendimia eh, es tan simple como es. Hay comentarios que me sacan, más todo ya, lo que nunca, está pasando. Nunca falta el Grinch. Mucha gente en este caso son qué gris vendimiales. Se siguen, ¿Por qué se siguen presentando para reinas? Y ponen en todos lados, pero ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Y qué te Porque importa? cada una quiere. Claro, es una decisión una personal. decisión y porque le gusta. ¿Por qué por yo por cambio, porque ha ido cambiando también, no es lo Pero la vendimia sí... Ah, perdón. No, quería ir a la foto, antes ah, que se nos termine sí, el sí, tiempo, sí, sí. ir a, a esa foto tuya de, de, de la coronación ahora en, en, en tu <ríe> departamento, <ríe> sí. que me pareció una historia... El monitorio. Hablando pero de aparte reina. una historia hermosa, ¿no? <ríe> esa, que, esa, que te acompaña desde la infancia Y la verdad que es hermoso sí, con, sí, Contá bueno, un eso, poco que... en, Bueno, en Flores, el distrito donde yo vivo el, Al que yo representé en la vendimia Se hace el Festival Provincial de la Cereza Hace mucho tiempo siempre se hacía en una cancha En la cancha Unión de Flores Y en la plaza del distrito eh, Con los años, bueno, el año anterior no se había hecho Pero siempre antes elegía Además de la reina Provincial de la Cereza La flor de la Cerecita que era un concurso de niñas, tenían que ser madones de madures de 8 años, hoy quizás, en este momento, quizás no estaría tan bien visto con todo el tema, bueno, de una no elegía, pero era muy lindo porque además eh, era muy lindo el, el, la experiencia de pasar por eso, de niñas que tanto nos gusta eso. Y bueno, esa, la, la foto es cuando yo le entregué mi mandato de, de flor de la cereza a Cele, la nueva, la actual reina del departamento de Tunuyán. Que le volviste que, bueno, a transferir luego, la corona. Sí, sí, cuando, cuando fue toda la, la coronación de, de mi departamento en Tunuyán, no pasó mucho, creo que al otro día ya estaban todas las fotos por todos lados. Sí, De, de la premonición y de cómo se había repetido esa coronación, la entrega de la capa, realmente una historia muy linda. Divino. bueno la verdad que es un placer siempre charlar con ustedes, ha sido un placer tenerlas siempre, porque uno cuando las ha encontrado han trabajado muchísimo junto al programa de Vendimia Solidaria, la Fundación Grupo América, uh -huh. que las valoran y, y siempre las tienen muy sí. presente y, y destacaron también la gran predisposición que tuvieron durante el año de pandemia pleno que tuvimos sí. y después del 2021 también, así que... Bueno, agradecidas también desde Grupo América por, por ustedes, sí. por el compromiso que han llevado adelante pues con las la Fundación. Nosotras también, yo sobre todo agradecerles porque cada vez que tuve un pedido estuvieron para mí más allá de las tareas de, de promoción de Mendoza y demás, pude hacer muchas tareas solidarias eh, y siempre lo he hecho, pero más ahora uno tiene mucha más visibilidad cuando es reina y la gente le ayuda mucho y sobre todo Fundación Grupo América me colaboró en una época crítica en la que la gente por ahí no tenía alimentos uh -huh. en plena pandemia, me mandaron muchísimas bolsas o las pude repartir y la verdad que sí. les agradezco por el trabajo que hacen. Y la importancia de que ellos además siempre nos involucraron y cumplieron y estuvieron dándonos una mano realmente cuando se necesitaba. Ayuda concreta. Eso, sí. concreta. Sí, concreta. Claro. Claro. No difícil, y siempre, concreta, total. Sí, sí. siempre concreta. recibimos una respuesta. Entonces, bueno, agradecidas totalmente. Agradecidas también con ustedes por uh -huh. su respeto, por su cariño. Ha sido un placer siempre estar en este canal. Gracias, mi Gracias. corazón, igualmente para nosotros. Un placer enorme tenerlas. Y lo mejor para la vida es. Ay, que se viene ah, Chancha, ¿Cómo hay no, no los ¿Qué tons, que que no, tengo tengo mar... no. Sí, ese. ¿Quién, de la, ¿Quién de las dos? ¿Vos? Yo sí, no? ¿Ah, ¿Ah? ¿La no. Las dos, los casos de los casos tan lindos tan linda esta pareja. Me encanta. Gracias, gracias. Bueno, por ahí sí, después el camino a la, ¿La otra. No? Lindo tener el programa de a Reina Virreina gracias salgo. Está bien, bien, bien, bien, bien, ¿Cómo te ves allí brillando en el Teatro Griego, Frank Romero Day? ¿Cómo hacemos para que vayan? Y mira, llega gente? la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 y nosotros aquí en el 7 queremos que vos seas parte de ella, ¿no? Tenés que participar por las entradas para qué. Para el acto sí. central y las dos repeticiones, la no. de Nicky Nicole y la de Abel Pinto. Ay, me encanta. Lo que tenés que hacer es enviarnos un WhatsApp al -57 77 77 con tus datos DNI y la palabra Sentí Vendimia. Ahí está, ahí listo. Ya sabés, Sentí Vendimia. Por el 7. Ay, qué bueno. Hay cuántas de tardes compartidas que no le un penetrío. ¿En, en serio, lo hicieron, no lo hacemos. Claro, Me había perdido, perdido la costumbre. Había perdido la costumbre. Bueno, pausa. Eso, cortita, Paus. ya volvemos. Oh, quería charlar más con las chicas. Ya venimos. <risa>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 que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros, siempre en vendimia.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 Y los últimos minutitos que nos tocan, sí. Rodi, está bueno porque ayer arrancó el calendario oficial de la claro. bendimia 2022 con el acto litúrgico, podríamos decir, o religioso, que es la bendición de los frutos. Qué lindo escenario. Divino. Qué bien se veía, ¿no? Se muy lindo. Las imágenes, la verdad, hermosa. Hermosa bendición de los frutos. El viernes, que me abandonó. Eh, Estaba en ciudad también. No, sí, lo bonita. sé, lo sé, lo sé. Después fui para allá, hermosa, sí. hermosa eh, fiesta. Te iba a decir, estuvo Escarpeta, que fue el director sí. de la bendición de los frutos, y la verdad que hermoso. Muy lindo. Un gran, un gran trabajo, ¿eh? Bueno, y así se inició. Y lo que no podemos dejar de decir es que realmente que la vendimia se tiña con el, lo que está sucediendo, ¿no? Entre medio de dos chicas que están expuestas y que han quedado lamentablemente en la línea de fuego... Y, y realmente lo digo de línea de fuego Porque muchas personas con esta decisión que toma Guaymallén De que Sofía Granjeto Quien es la reina La última reina 20, oficial 20. que tuvo Guaymallén sí. Digo que fue electa allí en su departamento Quien estamos viendo en pantalla También asistió pero asistió totalmente distinta ¿no? No, Ni vestida y con otro discurso Totalmente distinto Y realmente me, a mí me apena Que estemos viviendo la vendimia Algo tan bonito que estábamos esperando Después de todos dos, dos años de vendimia Con dos chicas que se la están pasando mal porque realmente la están pasando mal Primero a todas las personas que atacan a Sofía Por la decisión o por lo que fuere De, de la decisión de, de continuar y de estar allí Me parecen Veía en los comentarios viste que ella los expuso Eran casi todos sí. hombres ¿Qué les pasa, hombres? ¿Qué les pasa? Estamos en una, en una era donde estamos luchando Contra la violencia de género Y, y escribían los mensajes que, han, que le han escrito a esta chica O sea, parece que hay dos víctimas acá Lamentablemente Y eso me da mucha tristeza Que se estén pagando la vendimia desde esta manera Triste Ay, perdón, Rodolfo Nos quedamos. No, está bien, está bien. Está muy bien, es tu opinión y me parece que hay que expresarlo. Sí. ¿no? sí. Me parece que son ochenta eh, y pico de años de vendimia y la verdad es que mancharlo con, con este tipo de cosas. No, Innecesario. Va, no vale la pena. Innecesario. Bueno, Los mendocinos somos mucho más que eso. Nos tenemos que ir, Rodolfo Gravina. Nos vamos, ¿Vamos? mañana ¿Sí? a las siete y media de la tarde, aquí por la pantalla del 7. Chau. Nos vemos en las noticias en un ratito. <risa>